Somos truijitos que un día conocí Están encerrados sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Unos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 Que un día conocí Estar encerrado Sin nada que hacer ¡Sí! Alguien la puerta del castillo abrió Uno salió Y pronto se escapó